Otra de las posibilidades que nos brinda SketchUp, ya sea en su forma de software instalado en la computadora o en esta versión web, es la posibilidad de realizar cortes eh, a través de planos de sección en el modelo que tenemos construido. Eh, desde la barra de herramientas lateral derecha, en el icono de la cinta de medir, cuando hacemos clic y se de despliegan funciones adicionales, tenemos disponible el plano de sección. Si hacemos clic y nos posicionamos sobre el modelo o en algunos de sus laterales podemos ver que nos indica con un esquema eh, en color de acuerdo al eje dónde se realizará el eh, plano de sección, por dónde pasará este plano que corte al modelo. Podemos obtener eh, cortes o secciones horizontales o verticales, lo cual nos facilita la visualización eh, de la representación de corte. Fíjense que si hacemos eh, deslizar el mouse sobre el plano azul, el eje eh, vertical, podemos obtener haciendo clic un plano que nos corte eh, a determinada altura. Podemos eh, seleccionarlo con el, eh, la herramienta de selección y mover hacia arriba y hacia abajo a diferentes alturas, este plano de sección. ¿sí? También podríamos haberlo hecho en forma vertical y podemos combinar planos de sección verticales y horizontales. Un plano de sección puede ser borrado, si lo selecciono, como un elemento gráfico más. Otra posibilidad que tenemos para trabajar con cortes de sección, con más de uno, por ejemplo, en este caso vamos a ubicar un corte de sección, en una de posición vertical es identificarlos. Vamos a ubicarlos donde a mí me interesa, en este caso que muestre el corte. ¿sí? Si lo tenemos seleccionado, clic sobre el botón izquierdo del mouse, el botón derecho perdón del mouse, y en información de la entidad podemos identificarlo con un nombre. En este caso, este va a ser el plano de sección, el corte a A. Y podemos incluir como letra, o sea, la simbología que se va a visualizar, el el, la letra que nosotros queramos o el símbolo que nosotros queramos. ¿sí? En este caso, si se fijan, en este indicador del corte del, por donde pasa el plano de sección, se ha incluido la eh, letra que nos, que nos identifica que este corte pertenece eh, al indicado como corte a AA. Por ejemplo, si quisiéramos hacer pasar un plano de corte a una altura precisa y determinada por nosotros, podemos seleccionar el icono de mover, teniéndolo seleccionado y si vemos en el ángulo inferior izquierdo, eh, derecho, perdón, el, el cuadro de valores eh, eh, se registra con precisión de unidades de longitud, la altura, en este caso, a la que estamos haciendo pasar el plano de sección. Podríamos tipear una altura eh, definida por nosotros, 1.30. De esta manera, el plano de sección se ubica, se posiciona, por defecto queda visibilizado, pero podemos, justamente desde las opciones de visualización, eh, habilitar o deshabilitar, tanto la visualización del plano, del, por donde pasa la sección, o el corte, ¿sí? podemos habilitarlo o deshabilitarlo. Podemos combinar cortes, secciones verticales con secciones horizontales, es decir, podemos tener más de un corte en diferentes posiciones que pasen por diferentes ejes en el mismo modelo. Por ejemplo, podemos en este momento... Realizar un corte en uno de los laterales, es decir, un corte vertical. Podemos dejarlo indicado y podemos hacerlo, en este caso, si lo seleccionamos y con clic derecho, eh, podemos ver que en este caso está indicado como corte activo. Si lo deseleccionamos o seleccionamos eh, el otro corte, por ejemplo este, Clic derecho, ya sea con información de la eh, identidad, de entidad, perdón, eh, o simplemente con el menú contextual que se despliega, podemos hacerlo como corte activo. Y de esa manera también podemos eh, gestionar la visualización del de corte que nos interese. Por ejemplo, en este caso, voy a volver a hacer activo este corte y voy a ocultar el plano de sección Solamente al ocultar y desocultar me muestra la sección del corte que a mí me interesa, que es el vertical. De esta manera podemos hacer combinaciones. ¿sí? Si dejamos activo los planos de sección, por ejemplo voy a hacer activo el corte eh, la, de la sección horizontal en el, según el, el eje azul voy a ocultar los planos de corte y voy a obtener una nueva visualización que es posible posicionándome como desde una vista superior. En este caso tenemos la forma de visualización de lo que nos muestra este corte de sección eh, en una visión de perspectiva que tiene eh, en este caso punto de fuga. Podemos cambiar desde el panel de eh, vistas o escenas en esta versión de SketchUp Web a la visualización de perspectiva eh, de proyección paralela. Y de esta manera podemos obtener una imagen de una planta que sería la representación de la vista superior de un plano de corte. En algunas versiones de SketchUp instalado en la computadora eh, es posible exportar esta imagen del plano de sección a un archivo que puede ser llevado, por ejemplo, a AutoCAD o algún modelador en dos dimensiones o algún software CAD, exportándolo como eh, DWG o DXF. Como ya hemos visto en, la, en el video de la explicación de los, del guardado y de los archivos de exportación, en esta versión es que ChatWeb no nos permite exportar una sección en archivo DWG. Pero sí tenemos la posibilidad de generar una imagen, en este caso para imprimir y eh, elegir una salida en PDF. ¿sí? Esta es una posibilidad. Como ya lo hemos visto, no lo vamos a eh, volver a explicar. La segunda posibilidad que tenemos para tener una salida de nuestra vis vista superior a partir de un plano de sección es la exportación como imagen PNG. Esto nos va a generar la salida de un archivo de imagen pixelar que podemos nosotros dimensionar con un tamaño predefinido, por ejemplo, 800 x 600 Podemos bloquear la relación de aspecto, como ya hemos visto, y tenemos nuestra imagen eh, en salida PNG. Si habilitamos la opción de fondo transparente, tenemos una posibilidad más, una ventaja más, que nos da el formato PNG, que es que todo lo que se hubiera guardado como imagen de fondo, en color gris o en el color de entorno, o si tuvieran algún algún material aplicado en algún plano de base, en este caso se exporta como plano transparente, como canal de transparencia. Esto es una ventaja ya que nos permite que esta imagen que obtenemos de nuestra sección pueda ser trabajada en un software de edición de imágenes pixelares para realizar un fotomontaje, por ejemplo, al tener toda esta imagen con transparencia, nos permitiría reemplazar esto con algún material, con alguna textura o con algún tipo de eh, opciones que de eh, salida fotorealística o con algún tipo de filtro de imagen. Esto podemos hacerlo tanto para la salida en cortes de sección horizontal o vertical eh, y podríamos realizar fotomontajes editados en Photoshop, en Gimp, en Corel Photo Paint o en algún otro software de edición de imágenes pixelares.